¿Qué miembro de la familia es el mejor? Mi familia uh, tiene muchos, uh, muchas. Mi familia tiene muchas cualidades buenas y creo que mi madre es la mejor de todos en mi familia porque mi madre es muy noble, es muy servicial, ayuda a muchas personas. Mi madre es uh, muy trabajadora. Gracias. ¿Y quién es el peor miembro de la familia? Uh, en mi opinión mi hermano es el peor miembro de la familia porque es perezoso, no le gusta limpiar y siempre deja su basura en la sala de la casa. Uh -huh.